Cifas, por fin, al fin lo traigo ¿Eh? Por fin traigo lo que es el scouting de que tanto decía que iba a ser una vez al mes y Iba a intentar, bueno, nunca llegó ese, ese segundo mes Así que tengo varios ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, básicamente tenemos del 3.5 aniversario Aniversary 3.5 5 <ríe> Bueno, tenemos de Muse, tenemos de Aqua Tenemos de Nishigasaki Además de ultra raros asegurados De Muse, y de, eh, de Aqua Y de Nishigasaki Creo que es, claro, uno solo Uno solo tendrá 5 acá y acá tendría 9, ay qué pena Si era uno era todo ultra raro ¿Y este qué es? Bueno, este van a saber Cuántos tengo para el siguiente video Que es el de Watanabe Yo. Así no queda tan vacío porque Le tengo que poner algo más de emoción que ¿cuántos son? 10 asegurados 10 ultra asegurados pero ese para el siguiente video así que empecemos con museo Sie cierto, no tarda bastante demonios ah, no tarda tanto hey. este video va a durar bastante Recuerden que es un super raro asegurado. O superior. Acá no me tocó superior, pero bueno. Erichika. Yay, nuevo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Nazami Paua Chuni. ¡Ay! Iba a golpear el teclado, pero iba a romper todo. Mejor no lo hago. Yay. No hay fuego, er, no fuego artificiales, pero sé que un ultra raro es. No sé hablar. hey, yay. Yay. nuevo, nueva, yay, perfecto, pa por mí perfecto, más que nada porque hay algunos, algunos Esta hasta tiene luces arriba, así que... No sé si salen del festo. Hmm. Tendré que haberlo revisado. En serio. <ríe> en serio. Uno solo. Creo que sí lo tengo. Sí, sí sabía. Eso... Esa frase la tenía en la cabeza. Si fuera fan de y debería de ser mi fondo de pantalla. Pero soy solo, soy solo fan de Guatara Bello. Hmm. Bueno, está saliendo más ult ultra raros de los que antes salían. Y es entendible ya que hay muchos ahora. Hay bastantes. En el Sif 2 no me va a salir tanto. Para primero. Yay ¡Máximo Power! Yay Nuevo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Qué es eso? ¡Pum! ¡Ay! Lo tenía acá atrás Acaso no Sí o sea, Me llegó así el, el sonido Sonido surround, es nuevo. ¿Qué es eso? ¿Qué comen? ¿Qué es eso? ¿Por qué es rosa? What up? ¿Por qué le busco el sentido a unas ilustraciones? Yo soy así. No me cortes la cancióncita. Yay. ¡Yay! Se tilda. ¿Esto es buena señal? No, es mala señal de que la computadora ya es vieja. Bueno. Bueno, cuatro super raros y un ultra raro, que soy yo. Chun oh. chun. Es la hora del almuerzo y ya estoy viendo bastante comida. Lo bueno es que no entiendo qué es. Ahora sí entiendo qué es. Qué bonita que es Cotón. Me sirve. La podemos potenciar para después los. ¿Cómo se llama el evento este del... bueno? Es inconfundible. Para mí es inconfundible. Dos recién, o sea tres, la nueva y dos potenciadores. En serio. ¡Rabaro Ushuto. Ay, casi. Bueno. Un super raro y el resto normal, ¿no? Ya nos conocemos, sabemos que es así ¿Viste? ¡Ay! ¡Al palo! ¡Casi pulpa va! Ah. Es muy gracioso lo que me acaba de pasar y es que los tickets no me había dado cuenta de que era el, el ticket para los tres grupos. Y gasté todo en news. No, no, espectacular. Espectacular. Yo la verdad soy un eh, Bueno. En fin. Es lo que hay. Ya me conocen como es. Así que... Ultra raro asegurado. Dios mío. Bueno, ultra raro asegurado. De... Aqua y de Nishigasaki, el de Muse, que tenía uno solo, lo abrí en directo y me salió el INCRE Así que va a ser uno cada uno, un ultra raro cada uno Oh, ultra raro, no lo esperaba El de Nishigasaki tengo, cinco, eh, tengo nueve. podría esperar para tener uno más, pero... El momento es ahora No es uno, son 10 Claro, era 10 boludos si y lo había visto antes. Eh, ¡Qué tonto! Y Dichi que iba así ese otra vez. Se me escapó el Eri. Justo Pascuas hace poco. ¡Máximo Power! La verdad me fascina que haya gastado los, todos los tickets en Muse. Ya que solamente tengo ese, eso de Muse, esto de Aqua y después lo de Nishigasaki. Así que técnicamente no me quedó mal. O sea, sí soy un tonto porque no me había dado cuenta. Pero está bien que lo haya usado todo en uno solo. Ya que si son 10 scouting, está perfecto. O sea, porque para Muse no tengo. Y para Aqua y Nishigasaki sí, así que... <risas> ¡Justo! Encima con Fortivisales. No. Dos. Bueno, si me quiere dar tres ultra raros... No me quejo. Se tilda. Eso no es buena señal. No explotes. Tengo la CP barrio. Dos. Me el primero y el último. ¿Sura? será? ¿Quién será? Ah, claro. Aquí tengo la, el dibujo, la imagen en la cabeza. Ahora. ¿Pin? Bueno, ya perdí la cuenta. Máximo bueno, si no vale si ya lo dije antes. Con el mismo personaje, con la misma carta. ¿Será? No, no era No me permitan olvidarme de lo que pasó de que gasté todo en, en Muse Queda perfecto, pero ahora sí Fíjate bien, fuegos artificiales, todo de colores Encima la, el escenario Y el start tiene plumas Acá hay tres asegurados Tres raro asegurados me estafaste entonces qué es dios sabe lo que yo quiero dios me ama o sea es nueva es guatana Belló. nueva encima otra Y ustedes te estarán preguntando, Gaby, es tu main wife, waifu, ¿cómo no gritaste y saltaste la emoción? No sé. No sé cómo me controlé. Pero sí estaba a punto de tirar, de levantarme en la silla y tirarla por la ventana. Casi pasa una vez. Ah, no puedo hacer la ventana. Soy un inútil hasta para eso. No, me causa mucha gracia que haya dicho, haya dicho tres ultra raros. Pero siempre pasa eso cuando aparecen todas esas. Pero sé que porque era nueva y porque es la que está en la pantalla. Sí, quedé como un boludo, algún problema, está bien. No, me, no hace falta que me lo recalquen. Y tengo, o sea, me salieron tres veces y cómo, es, porque, ¿Cómo es posible que no me acuerde? Full power. Yay, por fin. Ah, lo pude decir después de tanto tiempo. Menos mal que no lo dije muy fuerte lo que es el último, porque si no, se tildata. Porque si no me parecía un super raro y el resto nada. Un ultra raro y el resto nada. <ríe> me sirve. Es muy curioso que MÁXIMO POWER Full power es cuando me aparece la quinta Y máximo power es cuando ya la tenía No haría necesario decir eso, ¿no? Nada. Nos queda lo último que sería? No que sería? Ni llegas aquí 9 Ojo Ya no me va a entregar más, ¿no? Hmm. Fuegos artificiales, luces de colores, todo luces, las plumas. Ya me hiciste quedar mal. Lancho, Mía, Yoriko. Es lo que más necesito. madrina Dos. Dos seguidos. Dos y un super raro seguro. Bien. Comiendo sea, la una Tengo hambre ¿No le dan ganas hacerla así? Perdón Sí No toqué nada Es curioso No hay nubes en el cielo Se pila todo Le di a saltar Y no me acordé que Encima Shoriko Jajaja Digo, dame una Yoriko, ¿y qué pasa? Me da un Yoriko pero lo salto, soy un genio, ahora quiero chocolate Demonios ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es más propenso de que sea en Nishizaki que salgan tres ultra raros en un solo pack Porque hay más personajes ¿Dos? Casi ¡Casi! ¡No es, no! ¡Ay! ¡Cuatro! Yo sabía que la tenía varias veces por eso ¡Dios! Es de evento, ¿no? No, no es de evento Falta mía nada más que me salga Me falta mía Ya dije, dije tres Irina ¡Ay, ¡Oh, qué bonito! ¿No tengan ganas de hacerla así? ¡No! ¡Oh, pobrecito Decí que gano no hay nieve, si no lo intentaría ah, no. Bueno, acá hay uno solo Bueno, no sé qué acaba de pasar ahí. <risa> Uy. ¡Ay! Me agarró los fríos y me dio calor. Perdón, no debería decir eso. Se está tirando todo. Este es el mismo que Umi. Tenía la misma paleta. Ay. ¡Ay! Pensé que ya tenía todo esto ¿En serio? ¿Reinicé el juego y se escucha a Watanabe y yo? O sea, ¡esto es el destino! El destino, o sea... Quiere que yo me case con Yuka ¿Qué? A ver, antes de que reiniciar el juego, en qué habíamos quedado en este. Que serían 6 más, mira. Si no funcionó lo de reiniciar el juego es porque me odia. Bueno, ya me odia de por sí. Bueno, no tanto. <risa> no tanto. Agupón, todo okay. Máximo Power! oh, Chianico, hoy Nandesca, y esto, y esta imagen, de dónde salió. Mierda, que va a uno solo, ¿no? ¿Qué? ¿Sagupon Scouting? No entiendo. Encima hay Yumu, nada que ver, ¿verdad? Agupon. Bueno, al menos más potencia. De verdad, hay es... humo asegurado, no entiendo. ¿Qué, qué está pasando acá? Hay okay. no, hay un no, hay no, hay no, hay no. Es demasiado. Escuché bien, en serio, la trinidad Yay, nuevo encima Yay, yay Vamos carajo, bien Listo, ya pedí Yoriko, Mia, Lanshu, me salieron las tres Ahora dame una harina por favor ¿Por qué le pedía a un juego Que le dé lo que él quería en un gacha encima? O sea, el gacha es prácticamente imposible Que salga lo que vos quieras hmm. O no A ver Sorprendeme, sorprendeme Dos Ay, te juro que pensé que el, el otro era... Nunca recuerdo haber que haya mencionado a la... Maximum power a la abuela, mira, esto que ya lo tengo al completo, o sea, nunca recuerdo que haya dicho, no me digas que ahí tiene a la abuela, no, no para, hay uno basta. <risa> <risa> por favor, por. Qué? Por favor, la otra vez, me acuerdo en un video que era todo caso todo a Gupon, eh, a Yungu, me encanta Gupon, pero por favor <risa> ¿Por porque... ¡Bueno! ¡Qué rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, <ríe> ¡Ay! Con todas las... Esta, esta me encanta Porque tiene todos los dibujos de Irina Que ella los hace, es como que... ¡guah! Lo siento muy fuera de temporada Pero el peinado me gusta And the last one, el último de todos, y se termina este video. Así que, vamos a ver qué tal. haría todo ese más No puede ser, o sea, hay que tener mucha suerte para que te salga este escenario encima en el último scouting que voy a hacer en el día de hoy. Por Dios, porque es... O sea, no hace falta que le diga, pero el próximo es el, el de yo. el scouting de cumpleaños. Oye, ya iba a ser perfecta. Tres ultra raros, ¡yee! ¡Yeah! <risa> Al fin. Tres ultra raros en el último. Vamos, <risa> ¡Encima, Nina! <risa> It, ¡Ya está, ya! ¡Gané, Viste, ya está. Gané, ya está, gané. Valió la pena. Chao, te Maximum power. Tres. Bueno. Tengo hambre. ¿Qué? ¡Ay, es... por qué me salió dos de hombre? ¿Y qué soy? Dios mío. ¡Qué bonita! soy ¿eh? Mi cuello. Se lo dedico a Yuki. La tenés adentro. ¿Qué más puedo pedir? Basta de Yumu, por ejemplo, eso podría pedir. Y para finalizar voy a mostrar lo nuevo, a ver. Eh... Abajo. Ah, ¡Fua! Todo una carilla, 14 nuevos, ¿no? Sí, <ríe> estaba viendo. ¿no? Eh, eh, eh. 14 nuevos más los que tengo ya eh, full power. O los que están potenciados. Así que yo la verdad estoy muy contento. Me salió lo que, que yo quería que me salga. Me salió un, incluso una Watanabeo nueva. Así que perfecto para seguir potenciando esa main Watanabeo. Así que nada más. Yo espero que les haya gustado. Que les haya entretenido. Que es lo importante. Que les haya divertido. Y por favor basta de Ayumu. Por favor. Ay Dios. El próximo video de esto va a ser. Scouting de Watanabeo. Por su cumpleaños. Y... 10. Ultra raro asegurado. Sé en su yo solo... Carano, que iré... Gay. <risa>